Pesoñan, quien mágicamente, smanjaran, quietan, quietan, Se cambia la De la gana, Oh, oh Tuhan Que se que amen te Y Hanya para La Sandera, la Paz, Cutama de Catalu, dalam kejukaan. Handman chintai Handman chintai